Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda y hablaré acerca de los transformadores. En esta clase vamos a aprender a analizar circuitos con transformadores, a modelar transformadores, a calcular los parámetros del modelo del transformador a partir de las pruebas de vacío y cortocircuito, a calcular la eficiencia y regulación de tensión en un transformador, y a entender la operación de transformadores trifásicos. Aquí les muestro un ejemplo de un transformador que hice cuando era estudiante. Un transformador de 100 vatios con tensión en el primario de 120 voltios y 240 voltios en el secundario. Aquí les muestro el modelo del transformador ideal. Hay una relación de vueltas entre el primario, y el secundario y en el transformador ideal no hay pérdidas ni caídas de tensión, por lo cual esa misma relación de vueltas se conserva con las tensiones y las corrientes, es decir, si la relación de vueltas es de 2, la tensión en el secundario se duplica, pero la corriente en el secundario se reduce a la mitad, porque la potencia se conserva. Esta es la utilidad de un transformador, llegar a un punto y que las corrientes suban o bajen. Esto ayuda a que las pérdidas de potencia se reduzcan. Como les decía, las relaciones de vueltas entre primario y secundario es la misma que la relación entre tensiones entre primario y secundario. Y en el caso de la corriente la relación entre las corrientes es el inverso de la relación de vueltas, como les decía esto dado que la potencia se conserva. Cabe también anotar que los transformadores monofésicos no alteran las fases de las tensiones y corrientes, Vamos a ver luego que en los transformadores trifásicos puede que sí se afecte, dependiendo de la conexión de estos. Con las impedancias se da que la relación entre primario y secundario es el cuadrado de la relación de transformación. En pantalla tienen la deducción del por qué es el cuadrado.